Connor para tu dron. Han sido semanas complicadas. Eh, llevamos lo que es en la comunidad valenciana, en España, una semana de viento tremendo, pero viento, viento, viento. Voy a poner un par de, de, de videos, ahí de fotos, marejada. Ha destruido unas partes de la escollera. Cuando pare el viento voy a ir a hacer una, una impresión allí para que que se vea además de, de lo, del Twitter, que estamos con el ayuntamiento y todo esto, para que se vea bien cómo quedó, porque hace años que la última marejada destrozó ese sector y no lo han vuelto a, a poner en funcionamiento, no han hecho nada, cero obra. Han venido turistas ya, esta es la cuarta temporada después de aquella marejada, y ayer fui hasta allí y vi que otra vez se está destruyendo porque no hay obras. Entonces, bueno, se los voy a mostrar... Y también decir que, bueno, estamos como en otros canales, ya saben que hay varios individuos que trabajamos con ONG, como es el caso de Tudrón, yo mismo, eh, donante de sangre, etcétera, Federado en Salvamento, que hacemos cosas por la gente, ¿vale? Aunque muchos lo vean y dicen, eh, bebé. Bueno, pero nosotros hacemos cosas por la gente, damos comida, cargamos camiones, utilizamos nuestro tiempo y nuestros medios para ayudar a la gente, hay otros que directamente no lo hacen, hay gente que es apática y otra que, bueno, entonces eh, los que estamos en esto... ...estamos viendo que la gente de la isla, en Canarias... ...por el tema del volcán está, vamos... ...no solo pierden las propiedades, los que tienen propiedades... ...sino que pierden el suelo en el cual está la propiedad... ...ese suelo, o sea... ...yo tengo un... ...por temas que, que he trabajado con curvas de nivel y todo... ...creo que si se hubiera previsto esto... ...y se hubiera hecho una obra... ...cuatro palas mecánicas y se abre un canal para que la lava se enfríe, haga de muro y se meta en ese canal, se podría haber desviado por algún sector y evitar la pérdida, si no bien de todas las propiedades, de muchas propiedades. O sea, nos quedamos mirando cómo se destruye todo. ¿Por qué no metemos una pala mecánica? Hacemos surcos, cavamos y hacemos que esa lava trabaje para nosotros, en aras de prevenir la destrucción de propiedades. Nada, todos parados mirando. A nadie se le viene nada a la cabeza. Se moja, se enfría, se utiliza de muro, se desvía. Hay cosas para hacer con la lava, ¿vale? No han hecho absolutamente nada. La gente lo ha perdido todo y vamos a ver desde dónde. Yo desde, desde mis pocos medios, pero bueno, vamos a intentar ver a quién hay que ayudar y cómo. Porque ya saben que muchas cosas van a saco agujereado. No es poner dinero, ni poner comida, ni poner vestimenta a la nada, porque lo he visto, ¿dónde terminan esas cosas? vale Hay que ver bien a dónde y en quién se confía para ayudar, porque después las ayudas no llegan. Eso por un lado. Después le han asaltado la caravana a Willy Fox en Francia y le han quitado gran cantidad de su equipo de grabación. Me imagino que drones de todo no he visto, todavía no he tenido tiempo de ni de escribirle, ni de, ni de saber en profundidad qué es lo que ha pasado. Buscaré un eh, el video y les dejaré un enlace también. Y bueno, vamos a empezar a hacer cositas en cuanto calme el viento. Ya digo, tengo que ver una parte de obra de una zona que se ha urbanizado. Ya están construyendo. Saben que hay gente que siempre la tiene para hacerse la casa. Otros la miramos de afuera, pero bueno... Ahí ya se está construyendo y eso también quiero que el tema drones entre en, en esa parte, ¿no? Y poco más que decir, aquí estamos con el equipito, estuve un poco ausente por mudanza, ¿vale? Todavía no he terminado, 72 horas sin parar haciendo mudanza, ha sido tremendo. He tenido que desprenderme de muchísimas cosas, un dineral tirado a la basura. No he podido ayudar casi a nadie por temas de tiempo. Muy así, escuetamente, he podido darle algo de, de las cosas que he tenido que dejar a, a gente que, que necesitaba y que le era útil. Y poco más que decir. Voy a dejar las imágenes. Tenemos hurto a Willy Fox. Tenemos Volcán. Bueno, los drones nuevos. Saben que se están matando. Aute le está sa queriendo sacar al mercado. Va a dar una sorpresa con varios drones. Quieren meter minis. Todos están con los minis. Dejo Taiba a la cabeza. Y los demás los van copiando. Yo le diré a Alemania, Japón y Estados Unidos. Que se pusieran las pilas. E hicieran el dron que se necesita. Que es un dron con buena señal que es un dron. El tema de sensores no sirve para nada. Yo les digo que no sirve prácticamente para nada. Los sensores en los drones siempre terminan dando problemas. Yo, por ejemplo, en el Spark, si ven mis videos de Spark, eh, que lo tenía totalmente modificado, una de las cosas que hacía, lo primero era quitar los sensores. El tema sensores, yo sé que algunos youtubers les venden los sensores, tienen que llenar los títulos, tienen que hablar de algo. Los sensores, o sea, ¿necesitan un dron? El Mini. Lo consiguen usado por 300, o no, hasta nuevo, por 300 euros, 250 euros. Necesitan un dron barato que les sirva, que hagan cuatro cosas, no son profesionales. El Spark sigue estando vigente, lo consiguen por 200 euros. Y tienen un dron altamente tecnológico y funcional, que hace unos videos, aquí pueden ver los videos del Spark. Tienen un poco más de dinero, un Mini 2, no necesitan más nada. No necesitan comprar todos los drones que salen al mercado. Si quieren tener un dron bueno y un dron barato, miren mis videos. SG-108. A mí me ha dado, de todos los que he volado que van a ver acá y van a ver en la descripción de mis videos, una lista con todos los, los drones que pueden comprar. Elijan el que quieran. El SG-108 es el que ha dado mejores resultados. ¿Vale? Es tener un mini de marca blanca. Y poco más que decir. Vamos a ver un poco, les voy a mezclar esos videitos y, y esperemos que pare un poco el tema de la lava o que alguno que tenga capacidad porque no nos deja nada. En otros países erupciona un volcán y estamos con los drones haciendo fotos, todo. aquí han prohibido los drones. ¿Eh? España, no podemos volar y ver el volcán. Y mostrar imágenes como pasó en Islandia, como pasa en cualquier sitio. Tú vas y haces tus imágenes. ¿Por qué? Porque el suelo es de todos y el aire es de todos. ¿Eh? No molestamos a nadie si vamos con un mini a hacer cuatro fotos. No es que va a haber una fila, ¿entienden? De youtubers, va a haber 500 youtubers, trancando todo, ocupando el espacio aéreo. No, van a ir cuatro personas a hacer una foto y un video. Pues acá no nos dejan. Siempre es así. Motocross, no. COS, no, ARPONE, no no todo es así ¿para qué? para que saques licencia y gastes dinero entonces hay que ver un poquito la legislación y habría que hacer unas modificaciones para que tuviéramos un poco mejor las libertades, ya que estamos en democracia, que se note que es una democracia y no que un PP o que una corona nos asalte a mano armada ¿entienden? entonces vamos a poner las cosas un poco en orden esperemos que los seguros velozmente y el Estado porque hay un estatuto, pague a la gente urgente. Se han perdido negocios, se han perdido viviendas, se han perdido vehículos, se han perdido establecimientos eh, agrícolas, se ha perdido de todo. ¿vale? Y esa gente necesita el dinero ya, no dentro de dos años. Porque saben cómo empiezan acá la bicicleta, ¿no? Así que vamos a tratar de apoyar inteligentemente. La inteligencia es un don extravagante. Necesitamos no hacer bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sino ir a la fuente y hacer que las cosas se muevan. como Si no es por las buenas, por las malas. Y denunciando y hablándolo en todas las redes sociales. Hoy por hoy es lo que hay. Antes mandabas carta y no sabías ni qué pasaba. Ahora lo digo aquí y está en todas partes. ¿Vale? Así que tú, dron, tienen que ayudar unos a otros, unos a otros y unos a otros. Ayudar es la única manera. Si el gobierno te deja en pelotas y todo lo demás que tiene que estar no está... Somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas. Busquen la forma de enviar material a la isla, a la gente que necesita. vale Está el banco de alimentos, seguramente. Voy a hablar en Caritas, que yo soy miembro y soy voluntario. A ver qué me dicen. Con Cruz Roja yo he cortado total relación. Porque he necesitado de ellos y me han dejado en pelota. La contestación que me dieron es, hace un curso. Yo he pedido ayudas por determinadas circunstancias y me han contestado. Tengo el mail, ¿eh? Tengo el mail, me han dicho, busca un curso, trata de hacer un curso. ¿no?